Bueno, arrancamos ya. Estamos en sección especial en crisis de, en digital y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, como es el tema del branding y gestionar una marca en estos tiempos tan raros que nos ha tocado vivir. Y para ello no se me ocurría mejores personas que tener aquí para hablar de estos temas, que estos dos cracks, Tenemos a Ismael Barros y Máximo Gavete de Soluble Studio. Muchas gracias chicos por estar aquí con nosotros a ti por invitarnos y organizar este tipo de saraos, que la verdad que esperemos que vengan muy bien y aporten todo el valor posible dentro de estos tiempos raros. Sí, sí siempre aportáis mucho valor, o sea que... Bueno, lo que aportas valor es tú haciendo este tipo de, de historias. Nosotros venimos aquí a echarte una manilla ah. a ver qué, qué contamos y a ver si podemos echar una manilla también a la gente, porque la situación es complicada, pero bueno, intentemos compartir un poco de optimismo ¿no? para estar un poco más... Más en el rollo. Eso es, eso es. Lo primero, y, eh, mucha gente de que seguro se ha apuntado o, o que se está escuchando os conoce, pero rápidamente, ¿o sol ¿qué es Soluble Studio? Vale, Soluble, eh, intento hacerlo muy rápido porque tengo cierta facilidad para engancharme y, y, <risa> y, y podría quedarme la hora, pero básicamente es un estudio de branding, ¿vale? Es un estudio de branding en el sentido de, es un estudio que trata de hacer todo lo posible para que la percepción que tiene la gente de nuestro negocio, de nuestro servicio, eh, lo que hacemos, sea la que a nosotros nos interesa por distintas cuestiones, por sí. oportunidades de negocio, oportunidades de mercado, de posicionamiento. Entonces, hacemos todo lo que está en nuestra mano para que la gente piense de ti lo que a ti te interesa que piense, ¿no? Esto en un entorno eh, nativo digital o no así decirlo, ¿vale? Pero en el sentido de, de muy centrados en innovación, muy centrados en, en todo lo que tiene que ver con este ecosistema que ha supuesto un refugio en estos tiempos y que tiene que ver con una alta volatilidad, cierta incertidumbre y, y bueno, digamos que los estándares del branding tradicional no terminan de, de encajar en, en este entorno, ¿no? Entonces, sí que hemos nacido y crecido ahí, con lo cual tenemos el enfoque en, en una manera de hacer sobre todo muy, muy diferente, ¿no? Muy ágil, muy centrándonos en, en las cosas que permanecen a medio y largo plazo, que en este entorno tienen más que ver con los valores y las personas que no con lo que hay fuera, con el mercado, con la competencia. Vale, sí. Muy bien explicado. Máximo, quieres aportar algo más? Eh, creo que lo ha dicho todo. No quiero enrollarnos más con quiénes somos nosotros, la verdad. a hablar de algo que interesa a que la gente. Lo primero que me voy a preguntar, y eh, también un poco a modo de curiosidad, yo creo que esto se, se escapa del branding, pero puede ser útil para todos, ¿cómo os ha tocado esto a vosotros y cómo os habéis organizado? ¿no? Porque lo comentamos antes de empezar a grabar, vosotros veníais de ser mm. estar todos en el estudio, ¿no? de, de veros las caras, y habéis tenido sí. que hacer esta transición al remoto. ¿Cómo lo habéis hecho sí. y cómo lo estáis sintiendo? Pues pues fíjate, nosotros eh, siempre hablamos mucho de que somos un equipo muy en la presencia, muy en el Además, en el estudio, estamos siempre en, la, en una sala todos juntos, y eso nos favorece muchos aspectos y ahora pues hemos tenido que coger equipos y tirar cada uno para, para su casa. Lo chulo es que no lo estamos llevando mal, es más, nos está viniendo hasta bien para mejorar muchos procesos y muchas maneras de comunicación y cambiarlas, porque no es lo mismo eh, girarte y tener al compañero al lado que tenerlo al otro lado de, de la pantalla y tener que hacer más llamadas. Estamos usando eh, mucho Slack, Hangouts no funciona por ahora para dailies y demás y lo mismo para comunicación con, con clientes, que estamos teniendo mucha comunicación online, por suerte la mayoría de nuestros clientes están ahí, están en el online y no ha habido que hacerle mucha preparación para, para entrar aquí y no estamos llevándolo mal. Aparte la de estar en casa, los, natural, y los, que tenemos, los que tenemos niños y demás es más lío, pero bueno. Claro, tú tenías una niña, ¿verdad, Máximo? Sí, sí, bueno, si entra por aquí me vais a programar, ¿eh? pero Claro. A veces, a veces pasa. Nos tenemos programados, en 15 minutos entra. <risa> <Sí. risa> la verdad es que ha sido bastante natural toda la transición, mm. sorprendentemente, y ha sido una, una agradable no Sorpresa el, el, bueno, el ver que me acuerdo, el primer lunes, después de la declaración del, del estado de, de alarma, el, decía empezamos a las 10 con el Daily, a las 9 con el Daily y a las 10 decías ahora, bueno, bien, ¿no? Vamos bien. Y es como, ¿Vale, la primera hora de la foto ha ido bien, esperemos que siga. Y la verdad que bien, bastante, bastante natural. Obviamente el impacto es grande y... Es, y bueno, mi trabajo ahora sobre todo consiste en contener ese impacto lo máximo posible claro. y trabajando mucho más y sobre todo con mucho más desgaste que de normal. ¿no? Están las aguas tranquilas y te puedes centrar en, en seguir un cierto planning. Ahora es intentar contener al máximo, hablar mucho claro. con todos los clientes, tomar un poco la temperatura a todo el mundo, metafóricamente en este caso, sí. y, y, y bueno intentando eso, contener, contener el impacto. Es, es el objetivo principal. No, muy, muy buena. Que, que el impacto sea leve y, y que sigáis eh, organizándoos también. Nos metemos ya en branding. La primera gran pregunta para mí es: ¿en estos tiempos tan raros, eh, ¿las marcas tienen que seguir comunicando o es mejor estarse calladitos? Eh, hombre, yo te diría que si tuvieran que callarse, colgamos ya. Directamente, no. ¿vale? Porque <risas> lo que pasa es que, mira, precisamente en, el, en uno de los últimos podcasts que hablábamos con. Con David Tomás, sí. hablábamos de que, de que las marcas tienden a ser cada vez más eh, medios de comunicación, de alguna manera. Y no es tanto la comunicación anterior, sino abrir canales nuevos para poder eh, gestionar con, con cada una de las audiencias que tienen. ¿no? Eh, entonces, los medios de comunicación no paran, las marcas tampoco deberían parar en lo que hacen. Eh, otra cosa es eh, que si no tienes nada que decir, pues mejor callarse, ¿no? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué problema sería si las marcas no tuvieran tampoco nada, nada que decir? Además, eh, claro, si tú lo que estabas haciendo hasta ahora era simplemente anuncios y la única manera que tenías de comunicarte era vía marketing y anuncios, pues seguramente tengas un problema ahora mismo. Por otro lado, también, eh, las marcas como siempre decimos en el estudio, no solo hablan hacia afuera, sino que también hablan hacia adentro. Y tienen unos equipos a los que ahora, más que nunca, es muy necesario hablarles, ¿vale? Para que sigan estando ahí, para que sigan estando fuertes, para que toda la comunicación fluya, para que el cambio a remoto en muchos casos eh, sea posible. Para los que no ha sido posible, se han tenido que ir a sus casas con ERTEs y demás, sigan estando ahí, sigan siendo, teniendo ese vínculo y esa pertenencia con la marca, hay que seguir hablando con ellas. Entonces, yo no creo que sea el momento de que las marcas se callen, sino de que modulen su comunicación a la situación que, que nos toca. Ismael, ¿alguna cosilla? Bueno, al final sí que es peligroso generalizar, ¿no? Y estoy obviamente muy de acuerdo con Máximo, si no también tenemos que colgar probablemente. <risa> <risa> y, y, y sí que hay un cierto peligro no en estos tiempos que es, Así como no deberían tener que quedarse calladas, tampoco tienen que verse obligadas a, a decir algo. ¿no? O sea, sí. Hay varios ejemplos ya de marcas que se han sentido con la obligación de, de decir algo y suelen meter la pata. Al final, sí. seguir la ola, seguir la tendencia simplemente porque es lo que hay que hacer, es muy peligroso cuando hablamos de comunicación. Las marcas tienen mucho poder, pero no tienen la obligación de, de tener que decir algo, eh, independientemente del valor que aporte, ¿no? O sea, al final que separes el interletrado de tu logo, si eso no refuerza algún tipo de iniciativa que realmente cale y tenga un impacto positivo en la sociedad, pues quizás está restando más, más que eso más, ¿no? Entonces, sí que animamos a, a la reflexión y a, y a seguir activos y hablando, pero con un objetivo de, de aportar y de paliar lo máximo posible la, la situación, ¿no? tanto hacia afuera como, como hacia adentro. ¿Algunos ejemplos de marcas que os esté gustando lo que están comunicando? ¿Cómo se están adaptando a esta situación? A ver, voy a ir a la fácil, ¿vale? Que es, eh, es una marca que lo contábamos esta mañana también en el canal de Telegram. Eh, somos muy fans y muy amigos, pero es que lo han hecho muy bien. nosotros, ¿cómo está contando eh, Minimalismo? Eh, la situación actual eh, nos parece una buena manera. Una manera, además, que no es sencilla, que, que, que tiene un coste y un esfuerzo. Pero, bueno, va en línea con sus valores y si los valores, como siempre decimos, no te cuestan dinero, pues no son valores. Entonces, eh, evidentemente, lo están haciendo muy bien y no han dejado de comunicar. Están comunicando de otra manera. Están abriendo sus canales de Instagram y, y demás para hacer otro tipo de comunicación, más estar más en la línea de lo que la gente necesita, sobre todo, además, escuchar, ¿no? Casi más que hablar, como decía el Mael, hablar, palabras no, y escuchar lo que las audiencias están necesitando ahora mismo. Y entonces, cuando hayas escuchado y sepas qué comunicar, pues comunica. Yo creo que ellos lo están haciendo bien, es un ejemplo eh, a escala eh, más o menos asumible por todo el mundo, ¿vale? Para no hablar de grandes marcas con claro. capacidades no, Yo, yo creo que es, es lo más relevante, ¿no? Lo que quizás deberíamos destacar de forma más explícita, es las distintas movilizaciones de las marcas más pequeñas, ¿no? Decía alguien el otro día en Twitter de las la grandes multinacionales que tienen colchones y que tienen realmente una caja que les permitiría capear el temporal de otra manera, haciendo ERTE sin miramientos. Y somos los pequeños los que estamos poniéndonos más inventivos que nunca para ver cómo podemos, con tener al máximo el impacto sobre todo en nuestros equipos, ¿no? Yo creo que hay muchísimas marcas pequeñas y sobre todo en, en el ecosistema digital, porque también lo permite, ¿no? Eh, aportando mucho valor y, y reflexionando realmente cómo podrían ellos aportar su granito de arena a que esto no sea tan feo, ¿no? Como, como se está poniendo, ¿no? Tenemos desde plataformas de educación digital que están abriendo los programas, plataformas de, de entrenamiento, por supuesto. O sea, cada uno hacer lo que tiene y lo mejor se va a hacer, pues obviamente abriéndolo, intentando bueno, amenizar o aportar lo que tiene y lo que sabe. ¿no? Yo creo que eso es para mí lo más destacable y quizás lo más esperanzador de todo esto. Yeah. ¿no? Es, realmente se ve ahí la sinceridad, porque tampoco es que vaya a suponer un cambio en el negocio, es más este tipo de iniciativas puede tener un impacto negativo en lo que a los números se refiere, en las propias empresas. Pero es lo que quizás menos cuenta ¿no? en este sector y en este tipo de compañías. Si es verdad que, bueno, luego ejemplo seguro que... Bueno, yo tengo el móvil echando humo de, de memes y ejemplos de marcas y tal. Pero bueno, está Nike, que siempre lo hace bien. Eh, leíamos de Cruzcampo también que ha puesto a, se ha puesto a imprimir viseras para donarlas a los hospitales. En fin, hay un montón de ejemplos de grandes marcas no puedo quitarle mérito pero obviamente mmm, tienen mucha más capacidad y, claro. y bueno la situación es distinta ¿no? yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de todos esos emprendedores que están poniendo prácticamente dinero de su bolsillo para intentar aportar algo a la situación Hablabais antes también de comunicación interna, eh, ¿cómo afrontarla? Porque claro, esto, esto sí que es un melón quizás muy complicado, sobre todo en esos casos donde ha tenido que haber recortes, ERTEs eh, u otro tipo de decisiones. ¿Cómo afrontar esa comunicación y, y qué más se puede hacer eh, para gestionar internamente la, la marca y los valores y demás en, en cuando hay que tomar decisiones complicadas? Aquí estamos en, un, en una situación bastante habitual. ¿no? El problema es cuando de repente, te ves en esta situación, y no has construido una relación de confianza, de transparencia suficiente con tu equipo y tienes que de repente gestionar una situación como esta, gestionar una crisis así. Entonces, yo creo que son dos escenarios muy distintos. Cuando tú tienes una relación de transparencia y realmente hay una comunicación fluida y hay una, una relación de confianza y un vínculo que permite el, el dar malas noticias, pues es mucho más fácil todo, ¿no? Porque al final ese vínculo está para lo bueno sobre todo, pero también para lo malo y puedes usarlo... Eh, para bueno comunicar decisiones y medidas que obviamente nadie nadie quiere ¿no? y hay ejemplos singular el, con la carta de, del presidente que obviamente tiene ese vínculo construido en otras muchas más circunstancias en otros muchos más escenarios y ahora toca causarlo usarlo para, para comunicar así el problema viene cuando no tenemos construidos esos vínculos y cuando claro. existe un hermetismo de todas las decisiones que es un poco lo que hablábamos también en, en el podcast de de minimalismo cuando, cuando estuvimos, que tiene que ver con la gestión de la transparencia, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos ocupa mucho porque dar noticias sin contexto puede caer en... Bueno, deriva en malos entendidos, en frustraciones y en situaciones desagradables. Entonces, es importante ese contexto, es importante... El, si no se ha hecho antes, empezar a hacerlo ya, el, el realmente ser transparentes, no en el sentido de comunicar solo las decisiones que se han tomado, sino los porqués, ¿no? Qué razones hay detrás, cómo funciona una empresa, desde el punto de vista más básico financiero. Muchas veces el, el equipo no tiene por qué estar al tanto de cómo funcionan las empresas, de cómo, qué tiene, qué significado tiene el que factures tanto y yo por qué cobro tanto si tú estás facturando esto o otro. Sí. Ese tipo de cuestiones al final que, que son obviedades para los que estamos día a día con esos números pues sí que para ciertos perfiles de los equipos pues son cosas muy nuevas que, que todavía no, no han tenido que, que aprender. ¿no? Entonces, es importante tirar de ese vínculo que tengamos construido con el equipo por un lado y si todavía no lo hemos construido es un momento ideal para, para hacerlo. Sí, Pero yo, yo lo veo siempre, bueno, lo veo eh, los que estarán aquí viéndolos, los que sean padres y madres lo sabrán, porque es algo que siempre se aprende rápido. Si no has construido el vínculo con, con tu criatura en los primeros años, cuando tenga 16 no vas a querer hablar con ella, no, va, no vas a poder hablar con ella, ¿vale? O con él. Entonces, eso hay que hacerlo poco a poco. Y estos días también yo me estaba dando cuenta, hablando con, con mucha gente, clientes y personas, lo importante es también cuidar los vínculos con, los, con el equipo por un lado y con los proveedores, ¿vale? Porque muchas veces lo están pasando muy mal también tus propios proveedores, y se les deja de lado. Yo creo que es un momento para cuidarlos mucho, para que cuando volvamos a la normalidad, a la normalidad que sea la que volvamos dentro de un tiempo, porque volveremos, eh, que sepan que estuviste ahí y que, y que estabas a su lado. ¿no? Entonces, cuidarlos ahora mismo es también muy importante. Oye, genial. Eh, voy a pasar a una pregunta que nos hacía Mónica, nos ha dejado por aquí y así también damos pie a que la gente sí. eh, le dé caña a las preguntas no a la cuestión, que nos pregunta ¿qué tipo de comunicación recomendáis estos días para marcas del sector turismo y ocio? Bueno, el turismo y el ocio está, bueno, eh, súper, súper afectado. Eh, quizás de los, junto con la hostelería y demás, están muy, muy, muy fastidiados en estos momentos. Eh, la cosa es, Ahí sí que debería yo cuidar muy bien a los proveedores, desde luego, hablar muy bien al equipo interno intentar eh, la comunicación con clientes que tengamos, preocuparse por ellos y estar dándole información que pueda ser relevante para estos días, sin abusar y sin querer eh, llegar a ese, a ese momento de negocio, o de transacción, simplemente eh, viendo cómo está la situación y hablar mucho con el equipo. Yo creo que ahí es muy importante porque mucha gente se ha tenido que de ir a sus casas en estos sectores y cuando vuelvan, eh, que vuelvan con el vínculo mantenido con, con la marca. Sí, yo creo que, de nuevo, veo peligroso generalizar, no, no me gusta mucho. Obviamente, todo el sector tiene una situación similar, pero es importante eh, comunicar y reaccionar desde cada marca. Al final, cada marca, por mucho que esté dentro del mismo sector, tiene unas características propias. Y en este caso creo que la comunicación, siempre, pero más que nunca ahora, debe hacerse por un lado con transparencia, por otro lado con coherencia y sobre todo con anticipación. O sea, es importante que no dejemos que los demás cuenten cosas de nosotros antes que nosotros. Entonces, mmm, son tiempos duros, son uh -huh. tiempos en este sector donde va a haber que tomar decisiones, obviamente, que a nadie le van a gustar. Y, y es importante tomarlas y comunicarlas con coherencia en base a los valores, en base a lo que se ha construido, sobre todo en base a lo que se quiere construir. Pero no nos olvidemos que esto no, no es un punto final. Esto va a pasar, esto, de esta vamos a salir y habrá un mañana donde tendremos que, que volver al ruedo, volver a la competición. Entonces, es importante que seamos conscientes de que esto no es cierro o me callo o dejo que hablen de mí o cuentan qué tal marca del sector turismo, Hunerte 1 del 100% de la plantilla, Realmente anticiparnos y, y ser nosotros los portavoces de nuestra propia marca es lo fundamental ahora, ¿no? Incluso aunque sean noticias que podríamos calificar como negativas, si se hacen con transparencia, sobre todo reaccionando con coherencia con los principios y valores de, de nuestra compañía, de nuestra marca, va a ser al menos garantía de no estar agravando el problema, sobre todo el día de mañana, cuando tengamos que volver a ponernos en marcha, ¿no? Porque al final ha habido ya varios mensajes que me he cruzado por las redes de gente diciendo no se me va a olvidar que tal marca hizo esto en este tiempo ¿no? para bien algo positivo de en, en tiempos de crisis estas marcas están respondiendo a la altura de una forma con la que me identifico como persona no nos olvidemos que todo esto va de, va de persona que, sí. que por mucho que sean marca por mucho que haya un logo esa marca la está gestionando personas esa marca tiene un equipo detrás esa marca son personas comunicándose con personas ¿no? entonces el apelar a estos vínculos emocionales, a estos principios básicos y elementales, es lo que nos va a dar quizás un, un empujón, una vida extra, cuando todo vuelva, iba a decir, a la normalidad, pero la normalidad tal y como la conocemos. esperemos que no vuelva a la normalidad tal y como la conocemos en cuanto a forma de hacer las cosas. Y ver esto como, como una tabla rasa, ¿no? un papel en blanco, o casi en blanco, a partir del cual empezar a dibujar con otras prioridades. Yo creo que el, el cambio más bestia aquí va a ser el, esa escala de valores y de prioridades. O quiero pensar. Eh, hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, es el tema y que tiene que ver con cómo vamos a percibir las marcas después de, de esto. Eh, después de toda esta situación, ¿creéis que los consumidores vamos a recordar qué marcas eh, han, han aportado en esta situación y vamos a comprarles más? ¿O al consumidor se olvida fácil de estas cosas? Creo que no es tan inmediato. O sea, creo que no es un rencor o un agradecimiento de ah, como tú regalaste mascarillas, yo ahora voy y te compro a ti. No, no va a ser tan, tan inmediato. Pero sí que obviamente el, el vínculo emocional es algo que se construye con el tiempo. Y, y sin duda este tipo de, de acciones están contribuyendo a crear ese vínculo, que al final se traducirá en más negocio y en más capacidad. Pero sobre todo en esa fidelidad que es tan difícil de conseguir. Tan difícil de medir en euros concretos, pero sin, o sea, es, es indiscutible que sí que tiene un impacto en el negocio el, el hecho de que tengas una comunidad fiel, alguien agradecido y alguien que va a hablar más bien de ti. ¿no? Pues al final estamos generando embajadores de nuestra marca. Simplemente el que reenvía una noticia donde dice que tu empresa está donando a tal centro o a, o a tal hospital, esto ya está construyendo, está sembrando y va más por ahí que no, quizás el. Ah, como tú donaste tantos miles de euros, yo ahora te compro este mes, ¿no? Es más, una cuestión de fidelización y de realmente arraigar unas relaciones que son la clave de cualquier empresa. ¿sí? Claro. Uh -huh. Vamos a por otra pregunta que nos decía David. Oye, ¿cómo gestionan en redes sociales a los haters? Veo empresas que intentan normalizar la situación y mostrar sus productos, con o sin ofertas, y la gente se pone agresiva exigiendo que donen dinero para luchar con el virus o a la sanidad. Lucha, luchar contra los haters, creo que es una batalla perdida. a los haters, lo que hay en los trolls es no alimentarlos. Eh, otra cosa es que no escuches a tu audiencia y si te están criticando por algo no te pares a, a escuchar eh, de nuevo. Yo tampoco me gusta generalizar, vale pero, pero sí que es verdad que escuchar eh, a lo que están diciendo antes de reaccionar es muy importante. Ahora, a los trolls y a los haters se les ve rápido. Y lo peor que puede hacer una marca es entrar a discutir y menos en redes sociales con, con ellos porque no es una batalla que puedas ganar nunca. Y eso está ya más que, más que demostrado. Y, y en esas situaciones qué es mejor no contestarles o contestarles sacando balones fuera. Porque al final esa comunicación es complicada, o sea como sea, porque hasta el no contestar es una comunicación. Sí, eh, ahí hay que tomar partido. Eh, y bueno, eh, hay quien decide dar una respuesta estándar, hay quien decide ponerse muy creativo y a veces le sale bien, a veces no le sale tan bien, y hay quien decide no contestar. Yo personalmente aquí soy de no contestar, ¿vale? Porque eh, con eso... Eh, vale. Sí, es cierto que cuando no estoy contestando Estoy contestando de alguna manera Pero no estoy alimentando Y no estoy eh, además alimentando el algoritmo De esa propia red social Pero yeah. que que no volvemos a lo que, mismo Al final que la reflexión eso. es ¿Qué debería hacer mi marca? O sea, ¿Cuáles son mis valores? ¿Habrá marcas que son probablemente Más troll que los troles que les, les escriban? Con lo cual tienen Campo abierto pa, Para poder meterse al trapo Y enfangarse y otras que no procede, ¿no? Es, al final, esto de dos no discuten si uno no quiere, pues hay muchas marcas que, que están ahí. De, es que, mira, o sea, que al final tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Y si, y si todo lo que hacemos y todas las reacciones que estamos llevando a cabo tienen que ver con nuestra marca, están pensadas, están meditadas, insisto, que detrás hay personas que, que y, y, oye, nos equivocamos y que habrá cosas que hagamos mejor, cosas que hagamos peor. Pero si todo se hace con sensatez y con una mínima reflexión detrás, y sobre todo, tenemos muy claro en nombre de quién estamos actuando, o sea, quién es esa marca, cuáles son esos principios, esos valores, esos fundamentos. Pues habrá gente que no le guste, seguramente, pero al menos podemos tener la conciencia tranquila. Vale, sí. genial. Eh, voy, vamos a por otra pregunta, porque Juan Rodríguez nos ha hecho un par de preguntas, muchas gracias. No, te, no porque nos decía por el chat que ha puesto muchas preguntas y que, perdón, nada, todo lo contrario. La primera. Nos dice, ¿cómo creéis que ha beneficiado al branding que la experiencia de usuario haya adquirido más peso en las empresas? ¿Pensáis que es un atajo para manejar las expectativas a la hora de generar marca? Yo no veo, no veo la el, el experiencia de usuario como, como un atajo. Yo veo la experiencia de usuario como algo que ha sabido especializarse en una audiencia concreta, que son los usuarios. Y hablar de experiencias eh, empieza a ser un poco... Eh, redundante, pero ha funcionado bien y está funcionando bien y se está entendiendo eh, cómo, cómo hablarle mejor a las audiencias. El branding, el, el problema que puede tener es que sigue siendo una disciplina eh, con mucha ya trayectoria dentro del sector y entonces las nuevas parece que le van comiendo el terreno. Pero cuando uno habla de Customer Experience y empieza a ver un poco cómo funciona eso, al final están hablando exactamente de, de lo mismo. Están hablando de hablarles a las audiencias, de hablar de sus experiencias, de cómo canalizarlas mejor. Y siempre va a tener que haber eh, algo por encima, algo que englobe todas las experiencias <coughs> perdón, de las distintas audiencias. Eh, son tus clientes iguales que todos tus usuarios, son tus proveedores, son tus equipos, son tus inversores. Todos ellos son distintas audiencias y todos tienen que tener una experiencia común. Eso es, para mí, lo que consigue el branding. Entonces, la experiencia de usuario se enfoca en uno de ellos, concretos, en los usuarios, y está perfecto que así sea. ¿no? Entonces, eh, es positivo, para mí es positivo. Venga, genial. Pues seguimos con otra pregunta de Juan. Bueno, dice, ¿qué creéis que ayudará como nuevo atajo a que el branding se entienda mejor en la sociedad y en las empresas? ¿Saldremos de esta situación con una base más sólida de valores como sociedad? Ojalá, ¿no? ojalá, ojalá salgamos de aquí y de cualquier momento eh, mejores. Y ojalá el branding dentro de lo que es el branding y el granito de arena que que podamos hacer contribuya. Yo espero eh, que la gente lo que valore más es a la sanidad que tenemos y a los que se están dejando ahí la piel cada día. ¿eh? Los del branding hacemos nuestra poquita de ayuda, pero no es ni comparable con los que están jugando el tipo por nosotros. Entonces, si salimos de esto mejor como sociedad, ojalá sea por ese lado. Esto es una cosa que repetimos mucho, ¿no? Que, que no nos flipemos tampoco. Yeah. El branding no, no, no va a venir a cambiar el mundo. Es... Un buen catalizador, ¿vale? Es un, una ayuda para maximizar eh, todo lo que hayamos sido capaces de construir, pero sin una buena base, sin esas herramientas, sin un buen equipo, sin un buen producto, sin un buen servicio, el branding no te va a sacar del apuro durante mucho tiempo. Igual consigues eh, falsearlo, pero realmente... El, lo importante es, es lo otro, ¿no? Es, de nuevo, en este caso, la gente, las personas y los que están ahí en primera línea combatiendo esta situación. Y luego, bueno, pues, si tenemos la oportunidad desde las marcas mejorar la situación de quienes están padeciendo la crisis de, de una u otra forma, pues, oye, aprovechémosla, ¿no? Pero realmente en, el branding no puede aspirar a ser el, el salvador de la humanidad porque el trompazo va a ser increíble, eh, hablando de marcas y valores eh, y como está Pepe por aquí por el chat quería preguntaros hasta qué punto una marca tiene que ser consistente en sus acciones en esta situación con sus valores, ¿no? como el caso de, de Minimalist que han, han llegado a decidir que paraban eh, la venta, paraban su tienda online esto, estos días. ¿Cómo lo veis vosotros? Un saludo a Pepe. Eh, pues para nosotros es clave. Para nosotros es clave. Si no eres consistente y no eres coherente con, con lo que eres, con tu porqué, eh, pues ya está, se te va todo. Es decir, es que el, el branding no es más que acciones para ser consecuentes con tu porqué y con la motivación y con tus valores que están haciendo las cosas. Entonces, si empiezas a no serlo, si empiezas a romper por ahí porque la urgencia y la emergencia te, te viene, pues te irás diluyendo. A lo mejor haces un apaño ahora rápido para algo, pero la construcción del vínculo se te va a ir. También minimalismo son muy cafres para bien. O sea, son gente <risas> que, que domina esto y que sabe hasta dónde pueden eh, jugársela. Lo digo sobre todo porque obviamente no todo el mundo va a poder hacer eh, o seguir de forma tan radical sus principios y sus valores. no para mí, un 10 en la reacción. Hombre, Pepe, estaba hablando... De... <risa> Justo, lo, lo <risa> añadimos. Así, así no te podemos Ojo, insultar tío. tan fácilmente. Que me he cambiado y me he puesto, me he puesto ropa de persona normal. Pero solo oh. de la cintura para arriba, no mientas. Que no, que me, me he duchado y todo, mira. Pantalón paquete. <risa> <risa> Madre mía. ¿Sí? Pero no, pijado, no, no. ¿y qué viernes? <risa> que, que eso, que... Siempre que, que se reaccione con coherencia a tope vamos a, vamos a estar ahí, pero sí es cierto que, que tenemos que meter en la ecuación también todo lo que tiene que ver con negocio, con números y, y con qué posibilidades tiene nuestra compañía, ¿no? En el caso de Minimalism, pues al final por la estructura que tienen y, y bueno, ahora con a Pepe mejor. Pero m, imagino que se lo habrán mirado realmente que hasta dónde podían ser coherentes con, con sus principios y valores. ¿no? Cuéntanos, Pepe. Pepe. <risa> esto es charlar entre amigos más que otra cosa, ¿eh? porque sí, sí. O sea, esta semana no sé cuántas veces nos hemos visto ya entre todos <risa> la que queda, y la que queda eso, eso. Eh, A ver, nosotros podemos hacerlo y esto es una cosa que Rodado defiende mucho, eh, es que son muy pocos, entonces eh, nosotros eh, dimensionamos en función de lo que vamos facturando incluso nuestro propio sueldo con el objetivo de no reventar la caja. Es así de sencillo. La gente puede creer que tenemos una empresa muy grande pero es una empresa muy chiquitita y las decisiones eh, salen de nosotros. Esta decisión pues sale porque Rodado, mi socio, recibe un paquete, habla con el DMRV y le dice, oye, quizá no volvamos a, a entregar por esta zona. Yo llamo al centro logístico, pregunto si hay algún problema con el transportista, nos dicen que no. Pero de esa conversación sale el hecho de qué sentido tiene un producto que no es de primera necesidad eh, Recibirlo en tu casa, ¿no? Una camiseta, una cartera, una sudadera, por muy bonitas que sean, por muy minimalistas que sean eh, Tú vas a estar en tu casa posiblemente en pijama o no necesitas ese producto, ¿no? Puedes esperar 15 días Y de ahí ya se nos fue un poco la olla y dijimos Pues mira, lo cortamos todo, paramos todo Teníamos el lanzamiento del no Minimalism también para estas fechas y decidimos cortarlo y esperar a que esto vaya un poco para no exponer a más gente al, al virus o intentar que no se propague, ¿no? Como marca yo creo que tenía sentido. Como poco es una, una muy buena coherencia y lo que has dicho tú, al final os lo podíais permitir, pero además eh, habéis asumido ese riesgo que otra marca a lo mejor no asumiría, pero, pero también ah. yo creo que eso hace que la, la gente entienda que vais de verdad, porque si no los valores ah. los tienes para cuando te vienen bien. Claro, eh, hubo un mensaje que me moló mucho hablando con Víctor, estamos hablando mucho estos días, y, y hubo una cosa que dijimos, que esto lo podemos hacer hoy, o sea, no sé qué va a pasar con minimalismo dentro de cinco años, pero lo mismo no podemos jugarnos esta ficha nunca más, ¿sabes? Y, no, y entonces es el momento de hacerlo. Y coño, que es que nosotros somos así, o sea, a mí me... yo he salido 10 minutos en 15 días de casa para hacer la compra, y a mí me han dicho que me quede en casa, yo no soy médico... No tengo ni idea de qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, pero me quedo en mi puta casa y entreno en casa y bueno, pues soy hiperactivo, o sea que quiero decir que puedo estar puteado y me gusta ir al monte y estoy, estaría encantado de salir a correr un día como hoy que hace buenísimo, pero estoy en mi casa, entonces, oye, sentido común, ¿sabes? No somos aquí expertos en nada. Que, bueno, ya que os tengo aquí a los tres, para otras marcas como de Minimalism, que sean de moda, de accesorios y demás, ¿qué recomendaríais hacer en esta situación? Porque al final se están viendo afectadas en la venta, tienen que seguir comunicando, pero tampoco son primera necesidad. ¿Cómo gestionar esta comunicación cuando se tiene que seguir abiertos porque no te puedes permitir el cerrar? Los expertos que... Vale, dale, vale dale tu no, no, tira, tira. ¿Ahora? ¿Y ahora? No. <risa> Nada, simplemente lo que, lo que diría es que eh, no todo el mundo puede, puede hacer lo que han hecho ellos. Lo que han hecho ellos, de nuevo, es coherente con, su, con sus valores. Otras marcas tendrán otros valores y verán cómo, cómo lo enfocan. Eso sí, seguramente tendrán que... Eh, reducir recursos en esta comunicación hacia afuera, y yo lo que diría es que reforzaran la comunicación hacia adentro y empezaran a, a limpiar la casa, ¿vale? A esas cosas que no se pueden hacer cuando está uno en, el, en la batalla del día a día y empiecen a mirarla. Empiecen a revisarse, empiecen a ver cómo son, mejorar procesos, eh, cómo, eh, cómo es toda nuestra identidad verbal, cómo está trabajada, nuestra identidad visual, cómo está trabajada, si tenemos que empezar a pulir cosas y empezar a trabajar desde dentro cosas para que cuando se reactive salgan con, con, con el trabajo hecho, ¿no? con, ese, con ese ejercicio hecho en casa que estamos haciendo todos en casa o intentamos hacer todos en casa para, para tonificar eh, músculos y demás, las marcas tienen que hacerlo igual. Es un poco lo que estábamos nosotros tanto tanto tal con la iniciativa que, el, que teníamos. El primer ¿no? paso tiene que ser el, el ser consciente de que ha cambiado el escenario de una forma radical y realmente incierta. o sea Lo que no podemos pretender, y esto ya es una opinión personal a nivel de, de empresa, intentar salvar el año o intentar no desviarnos demasiado de los objetivos de negocio que tuviéramos para 2020. No, no, no. O sea, olvídate de tu plan de negocio de 2020. O sea, vamos a, a entender la situación, a comprender la singularidad que decíamos en, en esto de, de entregar a tu marca. Entiende que está pasando y entiende que la prioridad ahora no es eh, intentar cumplir ese plan de negocio o el objetivo no es la cuenta de resultados, el objetivo es... Que realmente pueda seguir compitiendo cuando esto vuelva a, a un estado en el que podamos como poco salir de casa y, y vuelva la, la vida a, a las calles y quién quiere ser cuando esto pase ¿no? o sea qué quieres priorizar tu equipo quieres priorizar tu comunidad quieres priorizar o sea, realmente hacer esa reflexión teniendo en cuenta que el escenario es algo completamente diferente ¿no? Que, que no podemos intentar salvar el barco haciendo como si nada pasara y sí que he visto algunas marcas de, de este tipo donde no existe esta reflexión, ¿no? De, se ve que lo que están intentando es vender, pues eso, con, con ofertas y tal, y a tope, ¿eh? que no, no juzgo y cada, cada empresa tiene su, sus prioridades y su situación y, y, obviamente, cuando no queda más remedio, porque las circunstancias son las que son, pues intentar comunicar y contar qué se está haciendo para cuidar al equipo, si es lo que toca, o cuidar a, a tus usuarios. Creo que también... No somos, creo, muchas veces conscientes, ¿no? De no, no, lo pido a casa y me llega a casa ya. Pero es que para que te llegue a casa hay alguien que lo está haciendo, alguien que lo están paquetando, hay alguien que lo está trayendo a casa. Que estás exponiendo a mucha gente a, al virus e incluso te puedes estar metiendo el virus en casa, ¿no? O sea, que, que no ya por los demás, si quieres, hazte la reflexión también. Es decir, si realmente necesitas esto que... Entonces, es un tiempo muy bueno para, para reordenar cosas, ¿no? Y realmente prepararse para salir fuera luego, y realmente comerse el mundo porque sigues ahí y, y estás fuerte y, y sano, ¿no? Y has conseguido no, no sucumbir a la situación. Si Estoy no enlazando, cuando cuando Isma cuando cuando termine, enlazo yo una cosilla para que la gente entienda toda la dale, parte de toda la cadena. Wey. No, no, pues no. Estaba, estaba en plan político ya. Estaba ya repitiendo lo mismo <ríe> de otra manera. Eh, a ver, que yo, es lo que decíamos, si es un producto de primera necesidad, incluso de, de farmacia para farmacia, a mí me parece perfecto que haya... 15 o 20 personas en el almacén empaquetando enviándolo y una persona entre comillas exponiéndose aunque nosotros en un principio cumplimos con todas las eh, medidas de seguridad tanto del almacén como en el envío pero es que hay un proceso de envío ¿no? entonces ahí puede haber un riesgo igual que hay un riesgo si tú sales a la calle o yo por ejemplo estoy en casa de mis padres si yo me traigo el bicho de fuera y se da cuenta a mis padres pues es un puto lío entonces eh, a nosotros nos han llegado a criticar entre comillas eh, qué pasa a nivel económico, ¿no? Y, y una cosa que nosotros primamos siempre son las personas, cuando alguien nos dice, claro, pero es que a alguien le vas a tener que despedir, o el transportista va a perder su trabajo, y digo, mira, lo que yo no quiero es que ese transportista se ponga en riesgo, que ponga en riesgo a su familia, a sus padres o a sus hijos, ya mañana o cuando esto pase, volveremos a activar la máquina, haremos todo lo posible por seguir vendiendo como estábamos antes, y porque ese puesto de trabajo no se pierda. Pero es que eh, tampoco me cabe en la cabeza como alguien puede primar solo el lado económico y no darse cuenta de, de la situación que tenemos ahora mismo. Me parece bárbara, o sea, no sé nadie nos ha enseñado a vivir esto. Entonces, bueno, hay que tomar una decisión ahí, está claro. Total. Pepe, voy a aprovechar eh, y te hago una preguntita y, y ya te liberamos para que te puedas volver a poner el pijama. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vais que no, a no, ser? Que hoy, hoy estoy vestido ya, hoy estoy vestido para todo ¿Cómo vais a seguir comunicando desde Minimalism? ¿Cuál va a ser? ¿Qué, qué línea habéis decidido para las próximas semanas eh, mientras estéis cerrados? ¿Qué vais a contar? Vale, pues hablando con Inma y con Máximo, que ayer tuvimos una, una call por otra cosa que sacaremos la semana que viene, que ya les dejo a ellos si quieren hablar de ello. Eh, lo que vamos a hacer, nos hemos dado cuenta que la gente no necesita un consumo de algo que... Eh, tenga mucho tiempo me refiero el podcast por ejemplo no sé si os habrá pasado a vosotros en digital también que ha bajado un poco los consumos y es, a mí me parece curiosísimo cuando yo por ejemplo entrenando me sigo poniendo podcast no me pongo en la bici y estoy con el run, pero ha bajado es, me parecía curiosísimo y luego empiezas a analizar por qué y lo que la gente está consumiendo son píldoras de contenido muy pequeñitas entonces que hemos hecho en minimalism pues uno de los objetivos que tiene minimalism siempre es hacer reflexionar a la gente y lo que estamos sacando en Instagram son pequeñas preguntas para que la gente reflexione, ¿vale? Por ejemplo, antes de ayer preguntamos cómo te encuentras hoy. Eh, ayer preguntamos si estás en paz o estás en guerra. Y así seguiremos pues hasta que esta situación cambie un poco. Y mola mucho ver cómo interactúa la gente con la marca porque, bueno, porque le estás haciendo pensar. O sea, a mí como dueño de la empresa y a Víctor seguro que es, no lo estará escuchando, pero le encantará. El objetivo es hacer reflexionar a la gente sobre consumo, sobre fabricación, sobre necesidades. Y eso lo intentamos llevar en todo lo que hacemos. Hay veces que con más éxito, otras que con menos. Pero bueno, lo intentamos por lo menos. Por bueno, bueno, el con lo bueno. que decíamos antes, eh, este tipo de acciones, Minimalism no está facturando ahora porque tiene la tienda cerrada básicamente. Pero este tipo de acciones está fidelizando a una audiencia que en cuanto vuelvan a abrir la tienda se va a tirar de cabeza probablemente a comprar. O sea... Eso espero. paliando, es más que probable, están paliando los daños que, que podrían tener si ahora intentaran seguir al carro y no pensar en toda esa gente. ¿no? El ser coherente con nuestros valores está, como decíamos antes, fidelizando a nuestra comunidad y a nuestros clientes, a nuestro equipo. Entonces, realmente existe un retorno y un retorno de negocio todo esto, ¿vale? Que no, no nos quedemos solo, que eso ya va con cada uno, para nosotros lo más importante, toda la parte emocional, social, personal pero que luego esto tiene unas consecuencias, que al final hay unas consecuencias derivadas de esto que tienen que ver con lo económico, tienen que ver con el negocio, tienen que ver con poder seguir dando, trabajando. dando ese tipo de soluciones. Oye, Entonces, eh, voy a sacar a Pepe porque quiero meter a Champa y ahora, ahora os cuento el, el porqué. Eh, muchas bueno, gracias, Pepe. Corti, Mientras... corti, corti <risa> una cosa. Pregúntale a Champa eh, qué ha pasado con los rodillos. A ver qué te yeah. dice. <risa> Sáltale eso solo. Vale, vale. Ya se está riendo, ya se está riendo. Yo quiero saberlo, yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo. Venga, yo tengo algo, algo de info de Twitter. Muchas gracias, Pepe. Eh, mientras, mientras tanto, comentarnos eh, ¿qué, hay, qué tenéis listo para la semana que viene con, con los chicos de Minimalist, que a mí me habéis dicho que todavía no lo sabíais, pero algo sabéis ya. Algo sabemos, pero poco. Algo andamos improvisando, creo. Va un poco en la línea de lo que comentaba Pepe de pequeñas eh, cápsulas y píldoras, porque sí que es verdad lo que decía, que la atención, por ejemplo, en podcast... Hola, Champa. En eh, podcast ha disminuido, hola. pero en vídeo y en lecturas, en newsletter y demás, ha aumentado. Parece que la gente sí que está prestando más atención a las cosas donde hay que, que requiere un poquito más atención. Y, bueno, vamos a tener una serie de, de, de, de llamadas, casi como está haciendo un poco esta, más de amigos, pero hablar de, de cosas más informales. Que intentaremos hacer justo después de los aplausos, a eso de las ocho y cuarto o así, y un poco más informal y hablar de más de lo personal, de cómo nos está yendo a cada uno en nuestras casas, preguntar un poco a la gente cómo le está yendo en casa. y Un poco la, la videollamada que pues, estamos haciendo con amigos todos. ¿Sí? Sí. Es que yo realmente vivo fuera de mi tierra Y no he visto más a mi familia en toda mi vida Te lo juro, pero no, no veo más a mi familia Que, que estos días Pues abrir un poco esas videollamadas si Y realmente que la gente se pueda Meter y, y quitarle peso No quitarle hierro al, al asunto vale. la, también. Vale. Ya dejar de currar, dejar, dejar de aprender Tanto, dejar de... y simplemente pues, bueno, Intentar amenizar Un poco obviamente con una carga Donde compartamos cosas que puedan ayudar Pero bajando bastante el tono, es un poco la idea. Entra bueno, dentro bueno. De, del paraguas de Entrena tu Marca, que luego, luego os contamos más. De, de luego, luego comentamos, al final hablamos de eso porque es muy interesante. Eh, estaré atento, siempre hacéis cosas distintas, que son, que son mola. Eh, os cuento, bueno, aquí está Champa, para que no le conozca, es el eh, fundador de Santa Fixi, que es una tienda online de bicicletas, bueno, y marca ya, de, de bicicletas de piñón fijo. Eh, Champa, muchas gracias por dejarte liar un, un ratito así sobre la no, marcha. Bueno. Para nada, gracias a vosotros. Eh, ahora, ahora te preguntaremos por los rodillos, pero un poco mi, mi, mi intención al verte aquí es que vosotros habéis decidido lanzar una, bueno, como, como una parte de contenidos estos días, eh, al final ent entendéis que y ahora nos contarás, y yo también entiendo que baja la demanda de bicicletas, por ejemplo, porque la gente no se puede comprar una bici para salir fuera. Eh, ya no entramos siquiera en los temas de la logística y cómo se ve afectado. Y vosotros habéis que hecho una acción para manteneros en contacto con vuestra audiencia durante esta época que vais a, a vender menos. Cuéntanosla un poquito, luego también que, que Máximo, Ismael, también que te den feedback, y te cuenten cosillas, generamos aquí un poquito de, de debate. Pero creo que es una vale. iniciativa interesante para que la gente entienda cómo puedes comunicar cuando has dejado de vender. Sí, muchas gracias por, por invitarme un momentito. A ti, a ti. Eh, estaba, yo en verdad estaba como mero espectador, estaba trabajando y bueno, él, me, he leído el chat y me, me has dicho, estado? pues perfecto, <ríe> me uno un ratito. Um, nada, pues eh, nosotros, justo antes de la semana antes del estado de alarma y que todo se, de un día para otro, se, se acabó lo que conocíamos, tuvimos un accidente muy, muy grave en nuestras instalaciones. Ahora, de hecho, estoy aquí rodeado del accidente, todavía tenemos. Bueno, explotó una fábrica cercana y tuvimos que salir corriendo, nos cayeron de todo, tengo la oficina destrozada. Desde ese día empezamos a trabajar en casa y viendo la que, viendo la que se nos venía, eh, con todo el equipo ya organizado y con todas las instalaciones presentadas por los bomberos, se nos ocurrió hacer eh, un diario de supervivencia para el ciclista confinado. ¿vale? Eh, la idea era tener un sitio que no fuera un blog, porque ya tenemos muchos blogs, Sino un sitio que viviera dentro de nuestra tienda online, ¿vale? Y que fuera muy fácil de actualizar y que como tenemos muchas tiendas en muchos idiomas, no tuviéramos que traducir porque sería meter muchos procesos y no queríamos tardar mucho, sino que fuera muy ágil y muy dinámico a la hora de, de, de publicar contenido. La idea era eso, como dices, Corti, era co conectar un poco con la audiencia que está en casa, proponerle, proponerles un sitio donde puedan ver contenido chulo, curarles, hacerles de curadores un poco de... de de vídeos guay, de cómo pintar una bici, de los mejores momentos del Tour de Francia con Indurain, desde un tío que se ha hecho en piñón fijo el Alpe a carreras de pista y a cualquier tipo de consejo para, para que la gente, bueno, se entretenga en casa y aprenda y vea cosas chulas, ¿vale? Entonces, lo lanzamos en todas las tiendas, lo actualizamos varias veces al día y lo tenemos digamos, un poco localizado. En, en la tienda en francés es un tipo de contenido y en la tienda en español y en Holanda es otro, otro tipo de contenido, un poco, poco, poco local para cada país. Mola, mola. ¿Cómo no, veis no, no, no. los solubles esta iniciativa? Pues como un pues ejemplo mala, perfecto ¿eh? de todo lo que diferente. llevamos hablando todo este rato. Al final vale, es excelente. conocer a tu audiencia, conocer a tu comunidad e intentar adaptarse a la situación dentro de, aparte ya, Venía ahí con el chip de adaptarse a lo que no te esperabas después del accidente, que vimos las imágenes y son, la verdad, que súper impactantes. Y, y yo creo que, que es, es un acierto. Al final, estás fidelizando a esa comunidad, estás haciendo que no se olviden de ti y amenizándoles un poco esta situación que es tan, tan extraña para todos. ¿no? O sea, obviamente, el retorno de esto es, es, está yo creo que casi garantizado. ¿no? No, mantener mantener ese vínculo escuchar a tus audiencias que necesitan gente con bici que están en casa ahora pues démosles cosas y estar ahí a la altura, eso es que lo que se le pide a las marcas, es que estén ahí a la altura y eso pues te lleva unas consecuencias pero bueno, ellos están siéndolo eh, es gente que trabaja muy bien la marca también que está detrás el fondo que tiene tan bueno de trabajo de marca el propio para mismo así que, que felicidades porque ellos lo hacen, lo hacen súper bien eh, a, a, Gracias, yo en cuanto lo vi me, me gustó mucho la iniciativa. Yo ya lo he puesto de, de ejemplo porque hay mucha, esa pregunta, ¿no? De qué comunico si no voy a vender. Joder, pues eh, lo que necesite tu audiencia. Es decir, eh, pues vale. si al final tú vendes bicicletas, ¿qué, ¿qué va a hacer esa gente que es fan de las bicicletas? Pues este diario me parece fenomenal. Bueno, Champa, cuéntanos ahora lo de los rodillos porque habrá espectáculo. <risa> Lo de los rodillos ha sido una, una, es una pesadilla en el el Street, más o menos. Eh, el tema es que es un, es un producto que, para que, bueno, supongo que nadie lo tiene o que, casi, o que se conoce muy poco. Es un producto muy de nicho que sirve para rodar en casa, no en, en, super, en superficies cerradas. no. Eh, normalmente lo tienen ciclistas que entrenan y que son, bueno, digamos, de un cierto nivel. Entonces, ¿qué pasa? Estos rodillos, para que os hagáis una idea, se puede vender uno al mes o dos al mes, en el mejor de los casos, ¿no? no es un producto de, de, de mucho consumo. Eh, los proveedores y distribuidores, a su vez, tienen este stock para estas ventas que, se, que, que, que son pocas, ¿no? Eh, cuando se van produciendo los confinamientos en cadena en, en los países, el nuestro y alrededor, pues, pasa que los pocos rodillos que hay vuelan en una hora y los proveedores se quedan a su vez sin rodillas porque las tiendas les piden más. Eh, hay un fabricante muy importante de rodillos, además, en Italia, que tiene la fábrica cerrada por el, confi por el confinamiento total. Entonces, eh, da igual. Hemos hablado con Estados Unidos, estoy hablando est con Japón. Eh, da igual. Eh, eh, estas con conversaciones que he tenido estos días con tiendas y con distribuidores se estiman en que podrían faltar en España unos 3,000 o 4,000 rodillos ahora mismo. 3,000 o 4,000. Y es un precio, y, o sea, y el precio de cada rodillo, el más barato son 200 euros, porque, o sea, para que os hagáis una idea, y puede llegar hasta 1,500. Es decir, es, es eh, ticket medio alto, hay rodillos de 600 euros, de estos que te conectas a, a Swift y puedes eh, eh, jugar, digamos, mientras estás pedaleando y conectarte a una carrera online y, y transmitirlo. Es decir, ahí hay una, una potencia importante para quedarse en casa y para, para retransmitir lo que la gente hace, pues ahora mismo no hay ninguno, ¿vale? Ninguno ninguna tienda, en ningún sitio. No, no. Y hay una demanda brutal de este producto. Curioso y, y pasa claro. muchas otras cosas. ¿no? -qu ¿Quién tuviera ahora rodillos para vender, verdad? Champas o sea, tuviera rodillos? pero bueno, <risa> decir, al final es un al final dentro de, dentro del problema grave que tenemos es un mal menor. Es decir, sí. es, es, es un producto que, te, que quiere la gente que está en casa que por bueno pues tampoco es muy fácil de, de fabricar ni depende de muchas historias. Pues no hay pues, pues mala pata. Claro. claro la, la clave tal y como lo veo es de eso, la necesidad de la gente es estoy en casa y quiero seguir con esto. Bueno, no te puedo dar rodillos, pero voy a darte algo que te sea útil, lo que se pueda dar y seguir ahí estando a la altura con ellos. Sí, está sí. claro. Eh, Chapo, última pregunta. Nos hace Lina y te, te liberamos. ¿Has pensado Dale. en colaboraciones con tiendas físicas de bici? Que esto, por ejemplo, lo está haciendo tu balón, creo, ¿verdad? Que tú conoces a Isma también. Sí, correcto. Pues mira, eh, en, esto, en esta, esta semana estamos teniendo reuniones un poco off the record entre tiendas, distribuidores y publicaciones y sector de la bicicleta para ver cómo podemos solucionar, porque las tiendas físicas están bastante jodidas, están todas cerradas. Eh, para que os hagáis una idea, en España hay 3.000 tiendas físicas que venden ciclismo, productos de ciclismo, están totalmente cerradas. vale Tenemos aquí en Barcelona un par de ellas con las que trabajamos y que somos muy amigos y que hacemos cosas juntos y que ya hemos hablado esta semana y la pasada dos o tres veces para ver cómo podemos solucionar, a ver si ellos tienen algún stock que nosotros podamos venderles y, a su vez, hacerles un poco de negocio. De hecho, hasta estas tiendas, nosotros normalmente les, les derivamos clientes porque nosotros no tenemos tienda abierta al público ni tenemos taller y mucha gente nos viene a que les arreglemos la bici o nos consultan y decimos, no, Santa si no, no, no, no hace este tipo de cosas. Ves a esta tienda o ves a esta otra que, que, que te lo hacen y que son amigos y que te lo hacen encantados. Entonces, aquí hay un problema, es que si ellos no pueden abrir, tampoco si yo les vendiera ponte un sillín o una rueda, Tampoco me la pueden ir a, en un principio, me la pueden ir a sacar, ni pasa ni, ni el transportista pasa por ella. Entonces, es un poco complicado porque no es tan fácil de solucionar de un día para otro. Si nosotros les dejamos poner todos sus productos a, a las tiendas, se empieza a complicar a nivel logístico la cosa. Porque si tú, Máximo, por ejemplo, compras un sillín que está en Santa Fixi, en Santa Fixi y un candado que está en la otra tienda, ya tengo que o consolidar el pedido, o mandar hacer, hacer un envío desde cada sitio. entonces la, eh, Y esto, si, si es en España, no es muy grave, pero imagínate que nos lo compran de Austria, ¿vale? Eh, claro, a, a nivel logístico, la cosa se complica bastante. Pero, vaya, estamos en contacto con varias tiendas físicas y con, ya te digo, y con más online que hablamos. Ayer hicimos otro webinar por la tarde privado con, con gente de la bicicleta porque está el sector un poco preocupado. Eh, Sabemos que, por último, ¿eh? sabemos, que, sabemos que, esto, que esto a medio plazo, cuando la situación se, se normalice, digamos, puede beneficiar un poco porque ¿quién se va a meter en, en, un, autobús con, en, en un autobús con 50 personas? ¿no? ¿O quién, ¿Quién se va a meter en un vagón de metro con otros 30? ¿O, ¿O va a darle al botón de parar o va a coger la barra? ¿O quién se va a poner una, un casco de una moto compartida cuando… A, cuando se acaba de subir otra persona con, que no sabemos quién es y también se ha puesto el mismo casco. Digo, que, es decir, puede haber un, un poco de mini paranoia en general, que, justificada o no, pero que, que, que, que, bueno, que puede estar ahí, de compartir cosas o espacios públicos con muchas personas y que se potencien cosas como la bicicleta porque, oye, yo salgo de mi casa con mi bici, voy a mi trabajo, a mi universidad, voy limpio y seguro, digamos, y llego a mi casa otra vez y no he visto a nadie. Entonces... Por bueno, ahí un lado un poco de esperanza en el sector de la bicicleta en, en, este, en este sentido. Bueno, espere, esperemos que sea así, que luego se recupere bien y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Toda la cantidad de negocios pequeñitos que, que hay por ahí, que, oye, que se recuperen. Champa, muchas gracias. Te, te dejamos ir a currar y, y siento el atraco, pero... pero no, para bastante. nada. Vale. ¿Vale? Muchísimas gracias bien, a vosotros, Gracias, a gracias. gracias. Cuídate mucho. Eh, Vaya bien. Pues bueno, ahora seguimos. Vamos a aprovechar a hacer... Eh, eh, tenemos ya poquito tiempo. Preguntitas que nos ha dejado el público. Y nos decía, por ejemplo, Creatribus. Eh, ¿Creéis que hay marcas que están aprovechando la crisis del coronavirus para mejorar su imagen de marca? Bueno, espero que la gente esté trabajando y que las marcas estén trabajando. Otra cosa es que se aprovechen. ¿no? Yo nunca lo veo esto como algo de aprovecharse, eh, pero sí que sigan poniendo esfuerzo en, en trabajarla. Porque y trabajar la marca no es más que lo que han contado eh, Pepe y Champa, es decir, trabajar hacia adentro en qué cosas tienen nuestras audiencias en, como necesidad y qué podemos apartarles. Eso es trabajar marca, no es tampoco otra cosa. Sí, al final bueno depende a qué nos refiramos no con mejorar imagen. yo Creo que es una buena oportunidad para que tenga más visibilidad las decisiones que tomas para bien o para mal. Si lo llevamos a un enfoque más perverso de aprovechar la situación o de, de hacer de la crisis una oportunidad de negocio, ahí ya entramos en, en terrenos pantanosos. Sí. Eh, algún ejemplo habrá también. Sí. O sea, con cabecilla y con mucho cariño, sobre todo, todas estas cosas. Eh, otra pregunta que tenemos por aquí. Eh, ¿Consejos para iniciarse en el branding eh, para una pyme familiar en la que nunca se ha trabajado la marca? Ahora, mira, pues estamos haciendo sesiones estas que luego hablamos de, de entrena tu marca que van un poco en este enfoque nosotros participamos en muchas iniciativas hace tiempo que entendimos que, que tenemos una responsabilidad para contribuir a todo el sector del emprendimiento en general y, y al final es el motor de la economía casi presente y, y seguro que futuro y, y siempre hay algo que hacer no tenemos por ahí una charla donde hablamos de, de que el branding son los cimientos de las marcas y simplemente hay que adaptar esos cimientos al tipo de construcción que tienes. Si es un edificio, pues será una cimentación eh, mucho más intensa, mucho más sólida, mucho más contundente. Pero si lo que tenías es una tienda de campaña, también le pondrás unos vientos y unas piquetas para sujetar ¿no? Entonces, simplemente es modular el, el tipo de abordaje que haces de este tema. En el caso de, de las pymes, muchas de ellas sí que hacen una gestión de marca de forma más o menos consciente. O sea, nosotros decimos al final que... Tener una marca no es imprescindible, es inevitable. En el momento que tienes una exposición y que estás estableciendo relaciones, la marca ya la tienes. La única decisión es si la gestionas de forma consciente o no. Hay infinidad de pymes y de empresas familiares que tienen una marca sólida y han hecho una gestión de 10 de forma consciente o no. siempre ponemos el ejemplo del bar Pepe de la esquina, que lleva 40 años abierto. Pues hombre, se conoce a todos los eh, clientes regulares por su nombre, le da el vaso de agua gratis al niño, le invita no. la caña de vez en cuando, al que está allí todos los días, que sabe que luego le lleva la comida de Navidad de, del trabajo. O sea, al final este tipo de gestiones, que son vínculos emocionales entre personas, es lo que es el branding en última instancia. ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una pyme, una empresa familiar, para trabajar su marca de forma consciente? Primero, entender cómo funciona esto y entender que basta con ser consciente de que tienes una marca, que tienes una exposición y que esto va a construir vínculos. Esto ya nos ayuda un montón. Y segundo, reflexionar sobre cuáles son esos valores, cuáles son esos principios que definen lo que hacemos, ¿no? tanto en las formas como en el, en el contenido más profundo, de por qué estamos ahí, más allá de ganarnos la vida, más allá de que el sistema en el que estamos eh, nos obligue a, a tener un trabajo, ¿no? o sea, que es realmente lo que nos motiva a levantarnos por la mañana y sobre todo por, por qué me eligen a mí para comprarme esto o para contratar este tipo de servicio. También nos comentaba Rubén, cultura, empresa y branding entiendo que están unidas, ¿verdad? Claro, el branding al final es transversal a cualquier actividad que tenga la, la marca y la empresa y debe estar en cada una de las patas. Eh, estrategia y cultura eh, no son exactamente lo mismo, pero sí que trasvasan información de una a otra y son claves para que la marca eh, vaya, vaya a buen ritmo. Para nosotros la estrategia y la cultura son esa vara de medir con la que vamos a poder construir el resto de, de cosas. ¿no? Es la identidad verbal, una identidad visual, una comunicación... Todo vendrá en función de cómo has trazado tu estrategia y tu cultura y será la que te mira si lo estás haciendo de manera coherente o de manera incoherente. O sea, sin estrategia y cultura de, de marca, el resto es decoración, por así decirlo. El qué tema qué, te bien esa coherencia entre todos los elementos y sobre todo esa coherencia respecto a qué. ¿no? Porque pasa muchas veces que vamos abordando cosas por separado y claro, si hacemos A de una forma coherente a B, y luego hacemos usted de una forma coherente al paso anterior y seguimos avanzando haciendo coherente siempre el paso anterior, va a haber una disonancia que cuando comparemos Z con A, igual no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, lo importante es tener un punto de referencia externo, que es estos cimientos, esta reflexión sobre los valores, los principios, sobre la marca, respecto al cual vayamos construyendo todo, ¿no? Que la cultura sea coherente con estos principios de marca, que la estrategia que sigamos a todos los niveles sea coherente con estos principios y, Así vamos a garantizar que luego todos estos puntos van a ser coherentes entre sí y coherentes respecto a ese punto. Oye, guay. Me, me quedo que es, me ha flipado lo demás y me, todo lo demás es decoración. O sea, si, si no lo tienes, es, es, no, o sea, creo que resume muy bien y, y me ha dejado impactado. Mola, mola. <risa> <risa> bueno, para, para acabar ya, eh, tenéis una iniciativa muy chula que la hemos comentado, que se entrena tu, tu marca, ha, ha salido el nombre. ¿De qué va esta iniciativa? Y porque estáis aquí ayudando a, a la gente que tenga dudas con, con marcas. Contarnos un poquito, porque seguro que hay gente de, que nos está escuchando también le puede interesar. Esto va a ser coherente. Si no paramos de hablar de, de que las marcas deben reflexionar qué pueden aportar en esta situación, nosotros tenemos que aportar lo único que ellos sabemos hacer, que es invitar a esta reflexión y ayudar a, a que las empresas salgan reforzadas de esta situación. Entonces. Entrena tu marca al final es una iniciativa paraguas, donde van a ir pasando una serie de cosas, de hecho, esta conversación que estamos teniendo quedará metida también dentro de Entrena tu marca y hay distintas cosas que vamos a llevar a cabo, ¿no? Una es lo que estamos montando con, con Pepe y, y Víctor de Minimalism, luego tenemos distintas conversaciones eh, con distintos agentes del ecosistema el lunes hablamos con Jaime Novoa de, de fan eh, vamos a hablar con financieros, con inversores, con emprendedores, de ver cómo lo están viviendo y qué aportes pueden hacer ellos, pero lo más importante quizás de toda la iniciativa son unas sesiones sin coste que estamos proponiendo y que ya hemos empezado a hacer, que parece que están funcionando bien, que básicamente es lo que hacemos en otras iniciativas eh, con Telefónica, con Renfe, con distintas multinacionales, eh, ayudando a equipos de, de emprendedores pues lo estamos haciendo ahora sin coste, eh, fijamos un hueco en el calendario y o bien Máximo o bien yo le, le, le echamos un, un cable, nos cuentan, valoramos un poco la situación y damos cosas muy concretas y prácticas que puedan accionar inmediatamente, concretamente una serie de ejercicios para invitarles a las a reflexiones y, y, y que puedan empezar a plantearse cómo deberían reaccionar ante este tipo de situaciones que estamos viviendo. Oye, mola. Muy buena iniciativa y, y esa coherencia es que siempre hay que tenerla ahí. ¿A vamos a acabar ya. ¿Alguna última cosa que queráis decir antes de que acabemos? Así que si la gente se quede un flash. A, a primero agradecer a todo el mundo eh, y esperemos que todo el mundo esté bien en casa. Que por favor que se queden en casa, que Eso. sigan las recomendaciones de la gente que sabe, que nosotros. Eh, sabemos un poquito de branding, pero además hacer, hacer caso a lo que están diciendo eh, y, y, y nada, que se cuide todo el mundo mucho y que cuiden su marca. Y ya que entrenan en casa, pues también, pues entrenen un poquito la marca eh, en casa y seguro que saldrán más fuertes luego. Vamos a, a intentar buscar el lado positivo a esto, o al menos aprovechar la situación o lo, lo que podamos rascar de la situación, no comprenderla, entenderla y a partir de ahí intentar sobrevivir, que al final esto va de, de adaptarse, tanto no a nivel <risa> humano como a nivel empresarial. Mira, Fran nos hace una última pregunta por aquí. ¿Nos recomendáis algún libro que creáis interesante? Y aparte, con un libro siempre mola acabar las cosas. <risa> eh, me pillas ahora un poco ¿eh? Eh, ahí. Aquí tenemos pero, la batería no, de, de libros sí. de, Brand, de de que recomendamos siempre. <risa> y, y, y, y, los últimos que nos han regalado, yo me estoy leyendo ahora uno que nos regaló un cliente, que Mubay era una reunión. A, con un cliente que te regale libros para que te leas y. Ah, sí. Y de تesar, a mira. de y, mira, lo tengo aquí, de hecho. Espera, mira, es verdad, vamos, vamos a hacer eso. Yo te, lo tengo también aquí cerca. Olé. Yo estoy con. Mira. De las organizaciones, ¿vale? Que habla de. de estoy en ello, ¿eh? Pero habla de cómo pensar las empresas de otra manera, ¿no? De, de realmente salirse de lo establecido y. y plantearse que hay un papel en blanco sobre lo que podemos dibujar y el otro es, es sí y, a la, y a la clase a la clase igual eh, para quien esté intentando transformar su modelo organizativo y mirar a modelos remotos donde la comunicación no se pierda equipos y que la cosa vaya más horizontal y menos vertical eh, es una lectura muy muy recomendable Oye, y qué bien tirados para este momento exacto no estaba preparado ¿eh? <risa> No, lo tenemos aquí porque además nos regaló tres y nos puso deberes. <ríe> ver, lo tenemos todo en casa, ahora ¿eh? no queda otra. <ríe> lo que ahí hay, por último, lo que... por terminar, eh, si entráis en, en, en Entrenar a tu marca, es en todas nuestras redes, en Instagram, en, en Twitter. Podéis contactarnos desde ahí y si alguien tiene interés en que charlemos sobre su marca un ratito, nosotros encantados de hacerlo. Ningún tipo de compromiso, ningún tipo de, de coste, de, de verdad, es... es... Parece teletienda, pero al final es lo que podíamos hacer, es, es lo que sabemos hacer y lo que vendemos en otras condiciones y ahora pues, creemos que, que puede aportar algo de valor el, el ayudar a que las marcas salgan reforzadas de, de todo esto. Me parece una iniciativa muy buena, hay que aprovechar estos momentos de, de impasse para salir reforzador de esto, entonces es buen momento para entrenar la marca y muchas veces está para replantearse todo lo que hemos hecho años atrás, que, que a veces hacemos cosas, el día a día nos lleva a hacer cosas que no están tan bien meditadas y, y hay que aprovechar este momento para, para reflexionar. Así que todos a entrenar la marca, Leña, todos a entrenar la marca y tenéis aquí a los chicos de, de Soluble. Que, que bueno, que os pueden ayudar mucho y además ya los hemos escuchado, ¿no? Que han aportado mucho valor. Así que nada, Ismael Máximo, muchísimas gracias por este ratito maravilloso y por aportar tanto siempre. A ti y a toda la sí, gente que, que, que ha seguido aquí la conversación en, en directo. La verdad que es una experiencia nueva para nosotros y muy divertida. Sí, sí. Y nada, cualquier cosa, sabéis cómo encontrarnos. Así que Estamos no, en contacto. Gracias a todos los que estáis por aquí y acabamos ya y otro día más. Así que nada, un abrazo a todos por ahí. Hasta luego. Un abrazo.